Bueno, el motivo fue presentar la estrategia Uruguay Sin Barreras que empezó siendo Artigas Sin Barrera, No sé si se acordarán, pero el año pasado hicimos una experiencia piloto en el departamento de Artigas. Visitamos 650 familias de Artigas, de todo el departamento y de todas las localidades y encontramos unas 430 hogares que tenían personas con discapacidad. Esto nos lo hicimos esperando saber si podíamos animarnos a hacerlo en todo el país y bueno, como fue una experiencia que realmente de aprendizaje la estamos desarrollando, es Uruguay Sin Barreras y hoy la, la volvimos a presentar en Artigas porque lo que hacemos es convocar a todas las organizaciones sociales, a todos los actores locales para que acerquen información de si conocen personas o familias que, que tengan en sus integrantes personas con discapacidades severas que que por algún motivo no puedan acercarse a los, o a las oficinas del MIDES o a los servicios de salud, o a la intendencia, o a los distintos este, lugares, ámbitos públicos para recibir prestaciones. La intención es este, no dejar a nadie sin conocer, sin conocer la realidad, ver qué necesidades tiene, no podemos eh, cubrir todas las necesidades, pero sí desde Pronadi las ayudas técnicas que. Que requiera la silla de ruedas, los pañales, los bastones, ese tipo de cosas, a aquellas personas que no tienen el derecho por el BPS y que tampoco se la podrían comprar este, por su situación económica. Entonces, ese es uno de los objetivos, pero el otro es recoger información, saber cuáles son sus necesidades de salud, de educación, de trabajo. Y bueno, como he Estado, ir pensando en la discapacidad más como una estrategia que no esté aparte de las otras, sino cuando pensamos en políticas públicas, decir, bueno, las personas con discapacidad en salud requieren de tales cosas, en educación de tales otras y en trabajo de tales otras. La intención es colaborar y generar información. Pensamos que en un futuro cercano, porque bueno, ya hace siete meses pudimos co cubrir eh, familias, eh, 600 familias, pensamos que ahora que queda permanente este, se va a poder cada vez más llegar a, a más gente. ¿no? El programa ha puesto en descubierto, digamos, muchos casos de personas que con discapacidades, que estaban eh, sin oportunidades, que no tenían acceso. ¿Eso se ha constatado? ¿Muchos casos de ese tipo? Sí, se ha constatado incluso de las personas que se sorprendían porque ellas no habían pedido. En algunos casos me dijeron, pero ¿cómo vinieron a casa si yo no pedí nada? Y de repente fue un vecino, fue una organización. Obviamente no nos metemos en la casa de nadie que no quiera antes de ir contactamos, preguntamos si podemos ir, pero sí, realmente este, hemos encontrado personas que de otra manera no, no se hubieran podido acercar.